Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, espero que estén bien, vamos a ver cómo ponerle una portada personalizada a los YouTube Shorts. Como ustedes saben, hasta el momento no hay una forma oficial de poner una portada personalizada a los cortos de YouTube, o al menos yo no me he enterado, pero hay un truco bastante fácil, tan solo necesitamos dos requisitos adicionales, un cronómetro raro y un poco más de tiempo. Comenzamos. Ustedes lo que tienen que hacer es editar su vídeo normalmente, y cuando terminen, cuando terminen, deben de colocarle un reloj un cronómetro. Muchas letras de vídeo lo tienen por defecto para agregar. En uno de los más utilizados, cartancias lo podemos encontrar aquí en biblioteca. Vamos a la lupa y ponemos buscar en toda la biblioteca. Escribimos Time. Y prácticamente cualquiera de estos nos vale. Incluso el contador de fotogramas. Entonces, lo agregamos. Para que se vea durante todo el vídeo el cronómetro para saber en qué segundo estamos Yo ya lo tengo agregado está aquí en pequeñito aunque no se preocupen que luego lo vamos a borrar en cadenline que es el mejor editor de vídeo gratuito está en proyectos generadores counter seleccionan el tiempo por lo menos que abarque todo el vídeo le dan ok y lo agregan a la línea de tiempo y bueno si vuestro editor de vídeo no tiene cronómetro ni raro, pueden ir a Telegram a descargar este vídeo dejaré el enlace en la, en la descripción lo arrastran a vuestro editor y ya tiene un reloj. Pero lo tienen que hacer pequeñito ¿eh? para no influir en el algoritmo de YouTube. Algo así. Cuando ya hayan terminado, le dan a exportar el vídeo como lo van a hacer normalmente y lo suben a YouTube. Pero lo tienen que hacer como privado. Van a entrar a la edición de detalles y se tienen que fijar qué número tiene el reloj o el cronómetro. O si han puesto un contador de fotogramas, pues ver qué fotograma es. Y así ya saben en qué momento concreto tenemos la portada. Fijaros que está en el 20 Hacen su portada, se van al editor de vídeo, buscan el 20 Ahí lo tenemos Y colocan la portada justo ahí Recomiendo un pelín antes y un pelín después Para tener un pequeño margen Esto apenas se va a notar, será casi inapreciable Ahora ya pueden quitar el contador, reloj, cronómetro, ¿no? lo que hayan puesto. Lo exportan ya normalmente, será el vídeo definitivo, pero me van a subir. Y en teoría, si sigue funcionando el truco, verán que aparecerá ya con la portada. En este caso, en el vídeo ya definitivo, me ha variado una décima de segundo, por eso dije de poner un margen. Pero bueno, esta es la única manera que sé hasta el momento. Es un poco más laborioso, pero si para vosotros es imperativo tener una portada, pues puede que os sea de utilidad. Muchas gracias por la visita.